Escuchando Radio Boga. Oh, oh, eh, ¿Dónde Descolonizando las artes es un vuelo, un hilo roto que intenta volver a abrazar a su hermana, a su hermano. Es un pájaro que cambió de piel y corre como un puma. Es lo ilógico, es lo no esperado, es lo que no hemos ensayado porque ya no hay ensayo, porque no lo hicimos bien y sin embargo queremos aprender por eso mismo, porque somos hijos e hijas de la pacha, estamos aquí, sin permiso. No esperamos a que nos reciclen, a que nos digan ya pueden salir. Hoy es primero de mayo, en este territorio de la yala Estamos para fluir, para encontrarnos con otros ríos. Soy Ginti, Gildi Quintanilla. Y espera encontrarse con los ríos desde Valparaíso, Puerto, con Pata Sucia, Pipo Allende, Luis Ramos y Rodrigo Estuardo, que nos traen sus piedras. Un segundo fluir estará en la voz, ocurrencia de Alter, este personaje a quien también le ha costado la cuarentena, ha titulado su espacio, El Teatro Anuerto. Y tiene dos invitados, Solobones y Mr. Club. El tercer fluir lo trae la hermana Alison Peralta, filósofa. Con ella inauguramos este río de agüita, rica que es la fitosofía y para terminar estará nuestra hermana Mapuche Bárbara Tabuada a quien le decimos Marmar y Peñín, bienvenida ella con su canto no canto, nos alentará nos ayudará a ponernos en esa intemperie necesaria para poder renacer, para que caiga la corona y los artistas ...volvamos a ser... ...pueblo... ...uy... ...entonces... causa ...causachun... ...que corran los ríos... ...Hola Coterráneos... ...les habla Luis Ramos... ...una pequeña parte de un cuerpo llamado... ...colectivo teatral La Pata Sucia... ...desde aquí, la ciudad flotante... ...la ciudad a la deriva... ...la que arde sobre el mar... ...la ciudad de papel... La que se quema, la que se moja, la que se hunde. La ciudad cuesta arriba de Valparaíso, del mundo de Chile. Para embarcarnos y quemarnos en un mar de incertidumbres, acortando el tiempo y palpando un poco de lo que nos provoca hoy en día. Para conocernos un poco más, para entrelazarnos, para crear rizomas, para no dejarnos, para descolonizar el teatro. Bueno, hasta cuándo? Yo sabía <risa> <risa> que me iba <risa> a <risa> Eso sí se pongo a jugar. Colectivo teatral La Pata Sucia, emitiendo ondas desde la dinastía Copalta o Telenista para Radio Bomba, descoronizando los aires. Quise decir, las artes. Para la hora que gustes, continente sudamericano y el mundo, hoy presentamos Los viejos sentados en las rocas contemplan su ahogamiento. Hace unos días estuve en un acantilado, frente al Pacífico. Mis pies colgaban, las olas levantaban brisas conducidas por gaviotas con clase E, de excelente vuelo. Conocí sus espaldas, sus danzas y andanzas. Feroces aves. Las rocas vibran. La misión, recolectar la imagen digitalizada de una ballena. La asunción de un ZCO. Las aves blancas se agitan, los peces se fervecen, vino el viento, la marea incrementa, avanzan las nubes, los rayos caen, las olas se devoran las rocas, las raíces braman el bosque, se calma. Fondo, viene al fondo, grise el éxodo, las nubes se marchan, el frío se acaba. Los perros ladran, ¿sí? su tiempo se acaba. Ya pasó. La brisa ya pasó. Ahora y sol. Ahora y sol. <ríe> molestias, su propina, mi sueldo, 2020. <tose> sobre el eh, se quiere membre si una prisa. Y a no sé, creo, pero es una prisa cre, para, de, ¿eh? que creará por mi oreja. Y creará que cramarina y cramarina para mis rojos. Entonces es otras cosas. ¿Sabes qué preobrerte? Y ser si, mis rojos. Y de prebra, y va braja braja, braja, braja, braja, braja, braja, braja, hasta mis trapratos. Y ahí se brama abriendo mi trela. Ahora, braja, se puede ser proeta. Querido Alter, el tiempo es extraño. Da tiempo para conocerse y desconocerse. Da tiempo para ver por la ventana. Y pensar en cómo continuar. Pensar. En cómo detenerse. Yo te consulto si es que hay alguna forma. Yo te consulto si es que hay otros colores. Yo te consulto y te pido permiso para jugar. Te enséñame un juego. Enséñame un tiempo. Enséñame un color. No hay formas, obrones. No hay formas. Ahora, sí, si no, porque, mira, ya no se me merece una radio, no, pero, no, pero, no se cura, pues, no hay cura. Ahora, más que la petrolismo, me la toro al cura, pero. Sobrón, sí pero si hay cura, ¿no? Hay cura, ¿no? Sobrón, tienes una graca? que tiene cura? Querido Arthur, muchas gracias por tu recomendación. Aún así, no sé si puedo ser poeta sin tus zapatos y sin tu tela. No sé si puedo seguir bajando si ni siquiera he podido subir. Quiero interpretar el rojo como tú lo haces. No soy mucho de llevar un sombrero, pero me gustaría tener un poco más de ti. Uh, si ¿sí creo, Rodrita, tu graca. Pero no es la braca de los cruernos, ¿no? Claro, ¿No? eso creo que estábamos pensando en el corazón para ir a, a la esta braca de prebro libre. qué Breno! Creo que iban a venir la gente de Chilere. Pero eso, no está porque de la... No está frustrando cruzitas de otro larado porque... ¿Qué será eso de libre. ¿Qué es eso de preimproviso? además eh, los teatros no lo era para nosotros, ya no hacíamos eso, ¿no es cierto, Hildi? Hacemos teatro, pero ahora ya tampoco nos hacemos ¿no? Pero lo bueno es que ya todos podremos atroar. <risa> y sí hay un cruluru, Arbíos el del es el y el truyo, pres, re, pres ¿crees que me irán? Porque si hace las no notas musicales son como unas rolas. así que lo verán, hasta la mi ojita, que me quedaba, como se me cae. Me sé que quería, como crear mi sombrero. <risa> ¿Vamos a Ah, ¿O crees libro? Oh, muchas gracias, Alter, por esta invitación, por este compartir de Argentina y de la mano de un gran poeta, el señor Camilo Blajakis es que les comparto estas palabras en este preciso momento, instante, que nos encierra a todos, todas, todes, se dice por aquí. Y las palabras de, de Camilo son, Ya es tarde, el agua está contaminada, Quédese a mi lado, y esperemos juntos la muerte. Desajuste su barbijo. El aire está asfixiado. Ya no queda el sol ni gente en la ciudad. Tuvimos la culpa. Y más, también. Plantamos una lágrima en los ojos más hermosos. El verde. Ahora es ceniza. Y bueno, que se venga la muerte. Solo quedarán canillas de donde saldrá nada y silencios que harán eco. Compramos el ocaso del mundo disfrazado de diamante. Cotizamos en alza, pero matamos las ideas, los sueños, el amor. Pero, por lo menos, nos queda la muerte. Mister Crow, ¿estás doblando? Canse, Alter! Alter! Gracias por tan lindas palabras, Hildy. Sí, sí, medio bufonesco andamos. Como siempre, va. Uf, con sueño, ay, qué ganas de salir. <risa> besitos. Mister Bro, Brenas noches. <tose> fuego mi espíritu. Debemos retornar al origen, descubrir la esencia nativa que vive en nosotras, potenciarlo y cuidarlo. Sikumamani, Lago Titicaca, Bolivia. Estamos en filosofías y otras hierbas, en descolonizarnos con la invitación a proveer en estos tiempos miradas, automiradas, sentires, descubrires y sobre todo cuidados. Es un tiempo, hemos comenzado con la presentación de Pacha, de Ayllu Chacana, porque es en ese pensamiento y en esa dadivosidad que queremos compartir hoy día, lo que pensamos y sentimos sobre todo desde la Pacha. En estos tiempos donde escucharnos y darnos cuenta, donde la invitación a, a transformar parece que es como, ya es un imperativo casi kantiano. Margarita Pizano nos decía que, nos hemos quedado sin modelos de sociedad, de sexualidad, de ser humanos, de femenino masculino, de, par de pareja. Todo esto que produce vértigo, para no decir terror, porque contienen el desafío de la libertad, de rediseñar formas de relacionarnos entre nosotras y con el mundo, indagar, resignificar, y la palabra saliéndonos de las creencias, de los valores y de las urgencias de la masculinidad, otorgándonos tiempo para conocer. Margarita Pisano. Es verdad que son tiempos de terror, pero hoy día, en esos tiempos de terror, y en esa invitación de reencontrarnos, también de escucharnos sin juzgar, y como decía Siku, un Aymara muy apasionado por, por el Inti, por la Quilla hablaba de la esencia nativa, ¿no? de la esencia nativa, de cómo, cómo realmente podemos estar en ese movimiento, no solamente corporal, sino Cósmico, ¿no? para, para Siku era muy importante la música cósmica espiritual porque él decía que todos los corazones pueden comprender a través de la música y para él también decía que con la música se transmite y que esa melodía puede provocar poderosas reacciones en los seres humanos y finalmente eso podía ser la medicina para el cuerpo y el ajayu, el espíritu. El cuerpo, el ajayu, la música, estos tiempos de confinamiento eh, y, y de casi, como decíamos antes, de resignificarnos, pues también son un tiempo de mirada a, a eso interno, ¿no? Que a veces es como muy, muy doloroso también, ¿no? Quedarnos sin modelos no solamente era el, el vértigo de, de no tener pisos, de no saber qué viene, el terror que puede significar también un, un futuro poco certero, ¿no? Pero en ese futuro certero, pues mejor vivir en el, en el presente, ver qué cosa, en qué está, qué estamos viviendo, qué hemos venido, y reencontrarnos, ¿no? Con ese cuerpo, con esa tierra, con esa sangre, con ese agua, con ese aliento y con ese fuego, ¿no? Cómo hacerlo en un confinamiento, cómo, cómo tener esa sensación de libertad en, en esa automirada. Pero también en la idea de no ser o ser lo que querramos ser. O de que la tierra nos está diciendo que somos un sercito pequeño. Porque finalmente la pacha tiene mucho tiempo, muchos años. Al parecer podemos ser nada, ¿no? Podemos ser nada... ¿Qué nos está ahí invitando ¿no? la, la tierra? ¿Qué nos está diciendo? Por eso era que también era importante para, para esta filosofía y otras hierbas compartir desde, esos, desde las culturas y desde las distintas formas de, de remover este, o provocar esas poderosas reacciones en el ser humano para, para sanar. Les quería compartir. Cantos Anem, para removernos. En esta, en esta locura de la, del descolonizarnos, les compartía el Anen, que es un canto mágico a Guaruna. El Anen es una fórmula mágica que se canta o se recita. ¿no? Lo específico en él es la proyección de los propios sentimientos y recuerdos, tenidos de añorancia hacia otra persona. Así se consigue provocar en ella una resonancia ...afectiva, en beneficio propio o en el de una tercera persona... ...el mundo mágico de José María Guayart... ...un religioso jesuita que vivió con los One Piece ...y que nos transmite un poquito de qué cosas es este año... ¿no? ...nuevamente para remover esas poderosas fuerzas... Este, ...estas esencias que, que en los tiempos nos están como invitando ¿no? a ver... ...porque también en este momento hay como la distancia física... Le llaman social, pero es física. Qué bonito que sea que haya un ánem que los Aguarunas utilizan para un canto, donde podemos no solamente expresar el amor, el recuerdo, la añoranza, no solo de los amores de pareja o, o, o, o los amores que hemos tenido eh, por algo, por espacios, Sino por las familias, por momentos, también por los detalles. Estos cantos que también provocan una, una resonancia que no solamente son como beneficio para cada una, sino también para las otras o para los otros. ¿no? Esto inexplicado que hay en las culturas aguarunas, en este caso. Y, y bueno, y los anen por lo general, los cantan las las mujeres, las nubas, entonces ahí dándonos elementos para poder y seguir invitándonos en estas automiradas, en esto que qué tan esencia nativa hay en nosotras, ¿no? con todo esto que está pasando, pero al final en la mirada de, de lo que los humanos también podemos proyectar, ¿no? los sentimientos, los sentimientos de, de amor, los sentimientos también de odio, de rencor, de frustración, de cólera, de reniego. También es válido en este momento lo bueno es que estamos confinados, así que no podremos ser tan, tan horribles como a veces lo somos. Muchas gracias para que tengan un tiempo en que todo aquello que no cambia y no se enajena. Se sucumba ante los cantos, ante los tambores, ante los distintos sonidos. Esa es nuestra invitación de hoy en filosofía y otras hierbas. Mari Mari Compuche, Incheta Bárbara Tauada Piñem, Inche queche el cantufe? Mi nombre es Bárbara Tabuada. Hace 12 años que dirijo el proyecto Músicos y No Músicos. Es un proyecto intercultural de educación urbana mapuche que busca rescatar las identidades subcutáneas de esta América impuesta eh, en las cuales se hallan nuestras verdades eh, más profundas y que hacen a, a lo que realmente somos en esencia y en ese sentido eh, yo soy mapuche del lado este de, de lo que es el cono sur territorio que hoy es conocido como Argentina y con el proyecto eh, Trabajo en la Urbanidad, eh, buscando, des, no diría descolonizar, sino desamericanizar eh, el concepto de arte, de música, de músico, de artista. Y poder hacer saber de que existen expresiones que no son antropocéntricas y que tienen unas formas de existencias y de creación en función para y con el entorno, la naturaleza y el universo. En este sentido es eh, desde el cual, como digo, hace 12 años que, que trabajo eh, brindando talleres, seminarios y cursos de creación musical porque creo que es sumamente importante poder ...quitarnos estéticas foráneas... ...para hacer saber... ...que la expresión es un derecho... ...y que debemos... ...quitarnos los corsets estéticos... ...que nos han impuesto... ...desde épocas... ...de la colonia... ...y que aún se sostienen... ...desde las instituciones académicas... ...y también... ...desde la idea global... ...de lo que es hacer arte... ...lo que es hacer música... ...y en este sentido... Entiendo eh, el concepto que estaríamos planteando o que me hace llegar Ildi eh, desde el lugar de descolonizar el arte quitar la corona eh, quitar el centro de poder a estas formas que vienen a acuartarnos libertades a silenciar nuestras voces y que nos hacen saber impuros, que nos hacen saber eh, siempre en falta que debemos aprender mirando hacia afuera y nos corren de nuestro eje. Nosotros tenemos muchísimas, muchísima sabiduría, muchísimas informaciones, eh, muchísimo conocimiento que habita... Eh, en nuestro, ter ...en nuestro territorio... ...y en nuestro macro cuerpo territorial... ...en cada uno de nosotros... ...y... ...creo que es sumamente importante... Eh, ...esta forma de, de, de... poder quitarnos... ...lo que no nos corresponde... ...para... ...hallar desde nuestras raíces... Eh, ...nuestra verdadera forma de libertad... ...somos seres libres... ...y... ...la descolonización el descolonizar, eh, el andar descolonizando, eh, quitándole o haciendo ver también privilegios eh, a determinadas élites a determinadas que vienen a controlar nuestras mentes, nuestras almas y nuestros cuerpos es no necesario sino vital en estos tiempos así que me siento muy atraída a este término que ...que me han invitado a pensar... Y, ...y... desde este lugar comparto... ...lo que... ...lo que en mí resuena... ...así que... ...sin más... ...peuca y ...hasta que nos volvamos a ver... A ...escuchar... ...hasta que nos volvamos a encontrar... Eh, ...un gran saludo... ...y... ...por sobre todo... ...a todas... ...las... ...a todos los Lamien... ...las Lamien... ...mujeres, hombres cuerpos vivos en resistencia eh, en estas tierras que, que hace falta ponerle por sobre todo amor y, y empezar a desandar madre tiempo de verdad, solo hay presente y que florezca lo mejor. ¡Ja, ya, ya! Descolonizando las artes.